La herramienta de la línea sirve para crear segmentos rectos. Nos dirigimos a la barra de herramienta y la seleccionamos con un clic. Sin embargo, la voy a aplastar aquí o a, a tener presionada para que alcances a ver la tecla o teclado que es bastante especial. Para crear o dibujar dos segmentos, recuerda que esto se dibuja un segmento a la vez, hay dos formas. La primera forma es manual, clic y arrastrar como tú quieras la dirección que necesites. Voy a poner control A y voy a borrar. La segunda opción es presionando la tecla de Shift, clic y arrastrar. Puedes crear segmentos horizontales, de arriba hacia abajo verticales o inclinados a 45 grados siempre presionando la tecla de Shift. Voy a poner Control A, Delete. Voy a dar un clic aquí sobre la mesa de trabajo para poder activar las opciones del segmento de línea. Voy a crear en longitud, por ejemplo, una línea de 10 centímetros A un ángulo puede ser a 0 grados o lo puedo tranquilamente dibujar a 45. Y la opción que dice relleno de línea, si yo tuviese un color por delante, un color de relleno, pues se colocaría ese color. Damos un clic en OK y ahí tenemos nuestra línea creada. Un atajo de teclado muy bueno es este, no lo olvides nunca, que si quieres presionar la herramienta de selección o quieres activar la herramienta de selección, presiona la tecla de control o de comando en una Mac, control clic y arrastrar, comando clic y arrastrar. Mira, voy a soltar la tecla y otra vez tengo la herramienta de segmento de línea. Todo este conocimiento que lo hemos traído para ti, lo hacemos con mucho amor, con mucha dedicación y con mucho profesionalismo. Asimismo, te invito a que te suscribas a mi canal, activa la campanita y nos vemos en la siguiente lección.